Hola, buenas tardes. Bueno, y esta es una noticia de última hora. Este es un comunicado de prensa a la opinión pública que sale desde la presidencia de la república y donde eh, se eh, dan los nombres de cómo va a quedar conformado el nuevo gobierno, de las personas que van a conformar el nuevo gobierno a partir de hoy. Dice el comunicado de prensa de la presidencia de la república, Bogotá 26 de abril del 2023, el programa de gobierno estableció una hoja de ruta para llevar a cabo el cambio por el cual votaron millones de colombianos y colombianas. Eh, a pesar de que mi gabinete y su apuesta por el diálogo y el pacto fue rechazado por alguna dirigencia política tradicional y del establecimiento, vamos a persistir con nuestro programa y nuestra vocación de grandes acuerdos nacionales. Reafirmamos eh, nuestro compromiso de ser siempre fieles al mandato popular recibido y hemos decidido configurar un gobierno para redoblar nuestra agenda de cambio social al servicio de las grandes mayorías de ciudadanos y pueblos de Colombia. Sigue diciendo el presidente de la República, nuestro compromiso es siempre buscar las mejores condiciones de vida para todos los ciudadanos. Hoy se construye un nuevo gabinete de ayuda a uh, que ayuda a consolidar el programa de gobierno, programa que será la base de un acuerdo nacional franco y sincero para seguir trabajando por el servicio público de las comunidades de todo el país. Dice así, Ricardo Bonilla será el nuevo ministro de Hacienda, así que sale el ministro de Hacienda. Jennifer Mujica será la nueva ministra de Agricultura, sale la, la actual ministra de Agricultura. Luis Fernando Velasco será el ministro del Interior. Guillermo Alfonso Jaramillo, eh, que eh, en días anteriores habían dicho que iba a ser candidato a la alcaldía de Bogotá, eh, será el ministro de Salud. Jessica Olaya será la ministra de Ciencia. Mauricio Liscano será el ministro de las TIC. William Camargo será el ministro de Transporte, también sale el ministro de Transporte. Recuerden que ayer eh, hubo una gran polémica nacional sobre el, los, eh, los viajes en aviones privados del ministro de Transporte. Carlos Ramón González será el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y termina diciendo el presidente agradezco enormemente el compromiso y el trabajo cumplido de los ministros salientes ayudaron a iniciar lo fundamental de este gobierno y fueron meses de un trabajo satisfactorio. Gustavo Petro Rego, presidente de la República de Colombia. Así pues que eh, lo que veníamos diciendo desde esta mañana en todas nuestras redes y en toda la prensa nacional, pues en este momento se configura ya como un hecho eh, diferentes ministros. Eh, ...del de gabinete presidencial, eh, pues han salido. Así que eh, sale eh, la ministra de Hacienda, la, la, el ministro de Hacienda, la ministra de Agricultura, eh, sale el ministro del Interior, sale la ministra de Salud, sale eh, la ministra uh, de, de, de las TIC... Eh, ...y hay un cambio también en el directo, del director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República... ...y eh, así pues que este gobierno comienza a tener cambios... ...y esperemos que estos cambios pues traigan los resultados... Que eh, se está esperando en todo el país, que no solamente espera Gustavo Petro como presidente, sino que estamos esperando todos los ciudadanos y ciudadanas. Mi apoyo, mi eh, mensaje es cuál: es que salgamos a apoyar al presidente de la República, salgamos a apoyar los cambios que él está haciendo, porque todos estos cambios, pues, son fruto de que las reformas no han comenzado a salir, no, no han avanzado como deberían avanzar, y eh, estos cambios se dan con ese propósito, que las reformas puedan avanzar. En, el, en, en la medida en que se necesita que avancen Así pues que aquí los tenemos informados Más tarde vamos a tratar de hacer un directo Y nos vemos más tarde Muchas gracias a todos Soy Jenner Usuga Chao, chao, chao